Nos calla Los seguidores de la tercera división A estamos en un nuevo capítulo de Atraque Directo con fecha 29 de septiembre del año 2021 tenemos novedades ya que comenzó la tercera división B hay una también hartas novedades de lo que es la tercera división A y quiero antes de comenzar mandarle un saludo al equipo de eSport de PES 2021 próximamente de 2022 al club deportivo Aucan eh, del cual soy parte, le mando un saludo grande a todos los muchachos que este próximo campeonato vamos a ascender al, a la Liga Superior, así que un saludo a todos los muchachos de AUCAN y como es una tradición eh, de todos los miércoles me encuentro acompañado por Nicolás Valenzuela desde tiempos históricos, de tiempos memorables del año 2021 Buenas tardes profesor, eh, buenas tardes a la gente que nos está sintonizando ya eh, feliz nuevamente aquí de tener a nuestro compañero en estudio nuevamente tenemos la visita ahí de también de El y como siempre ahí, eh, León en los controles. Sí, eh, bueno, estamos, queremos saludar a Gonzalo Prieto, el Big Boss, que está aquí como... como eh, bueno, no es costumbre porque él está un, un hombre muy ocupado, pero aquí se dio el tiempo y día de poder venir para acá, así que estamos con la presión <risas> máxima de que el programa salga bien. También agradecer a León, y estamos de regreso con Don José Ángel, el poeta del relato, ¿cómo está, señor? Buenas tardes, profe Nicolás. León Gonzalo a toda la gente que ya nos sintoniza en una nueva edición de Ataque Directo Tercera División a través de tu zona X recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales sí, me acordé de inmediato en Facebook nos encuentran como Ataque Directo FM mientras que en Instagram nos encuentran como Ataque Directo Radio mientras que en Twitter somos guión bajo Ataque Directo y como les decía en qué otro lugar tu zona X a quienes nos encuentran en todas las redes sociales como tu zona X como pueden ver en nuestro GC acá abajito ah, Sí, y bueno, queremos también agradecer a todos nuestros colaboradores que hacen posible este programa, como todos, todos, todos los capítulos. Y bueno, comenzamos con, antes de hacer el desglose de lo que fue la tercera división A ah, y el debut de la tercera división B, tenemos noticias de la semana, ya que el Club Quintero Unido utilizó su fecha libre para hacer una obra que merece ser destacada, sí. obviamente. Merece estar ahí en, en ser comentada ya que... Eh, Tuvieron fecha libre y, como no todo es futbolista acá la presentación, el plantel y cuerpo técnico de Quintero fueron a hacer limpieza a las playas de la comuna, desde la caleta del Papagayo hasta la puntilla de San Fuentes. Así que es una obra, digamos, bastante bonita, bastante importante, sobre todo en tiempos donde el. La limpieza, el cuidado del mundo toma mucha importancia y también para el tema de cohesión grupal, de hacer, de hacer, digamos, camarín, aunque no está dentro del camarín, evidentemente, eh, sirve de un montón. Así que felicitaciones a toda la gente de Quintero Unido que, bueno, fueron a hacer eso. ¿Qué piensan ustedes, muchachos, acerca de esta situación? Eh, sí, profe, como usted lo dice, eh, es una linda iniciativa. Eh, también yo creo que ayuda a que, a que el grupo se mantenga ahí. También fuerte, eh, la unión de grupos, es eh, importante. Eh, un fin de semana en el cual no tenían fútbol, pero que se, se reúnan y que y que no estén en otras cosas, eh, que no sean eh, mentalizados ahí en, en, en seguir más unidos que nunca, porque se les vienen eh, unos partidos bastante cruciales ya de aquí en adelante. Así que eh, es de aplaudir eh, lo que hizo la gente de, de, de Quintero Unido. Sí, ¿Pueda? ¿cómo lo no ves? No, por, por mi parte es completamente destacable, bueno, dentro de todo lo que ya mencionaron, también está el tema de la identificación con la zona. Porque esto te está haciendo un cuidado de la zona, o sea, la, la gente siente mucha más representación con ello y también genera que, que tengan más apoyo, o sea, al final ganan todos. Gana, lo decía el profe, gana el planeta, gana el equipo, como cohesión de grupo, como decía Nicolás, y también, insisto, el tema de la representatividad, así que totalmente... La verdad es que yo no, yo no, me, no me esperaba algo, algo semejante, la mayoría solamente es fin de semana libre y Tantemos, tratemos de relajarnos, mentalizarnos, tal vez en lo que viene pero esto demuestra que están bien encaminados y que la idea está completamente clara de lo que quieren Sí, están metiditos, sí, metiditos. así que a quien haya tenido la idea, muchas felicitaciones, León Yo que personalmente conozco Pintero y conozco esa playa de verdad es maravilloso. Es una, es una playa súper hermosa. Eh, fui a vacacionar en el año 2005-2006 consecutivamente. Entonces conozco la zona. Es, un, es una comuna muy tranquila. Es una comuna muy agradable. Y realmente un agrado para mí ver estas muestras, sobre todo del equipo de Quintero Unido. Realmente eh, se ganaron varios protitos conmigo personalmente porque encuentro agradable esa comuna. Es eh, perfecto para vacacionar. Bravo por ello. Sí. ¿Porotos con rienda mazmorra. mamorra? Uh, más, las dos, de hecho. Sí, ya estamos. Las se dos. viene la fecha de poroto, sí. de la omita del sí. pastel de choclo. De hecho, la verdad, sí. Así que... ¡Ay, qué cosa más rica! Con, bueno. Con, con, con, como sí. vengan, con pirco, con... con... Con todo. Sí. Oye, un <risa> chileno ganó un concurso en Europa con poroto con rienda, ¿po? Ah, sí, po. Sí, sí. No, sí. También, de hecho, hace un par de, de semanas estaba el mundial de... ¿Cómo se llama esto? De baking, que son estos que hacen, digamos... Eh, no me acuerdo el nombre, tortas, cosas dulces. No, ya, ya, ya. Era un... repostería. repostería. Repostería, es el Mundial de Repostería en Francia y el equipo chileno era el, prácticamente el único representante de Sudamérica, así que tenían una labor grande. No tengo idea cómo habrá salido el campeonato, pero... Pero, que... pero se hizo patria. Pero claro, <risa> tenían, ahí tenían que hacer una fuente de chocolate, una torta okay. y todo en un día. Así que es como, esto, esto, como el, estos programas del chef que hacen que tienen como ah. un director técnico que es chef. Era así, bastante entretenido. Así que, bueno, continuamos con la noticia, ya que eh, es una noticia que, bueno, quiero decirlo con mucho orgullo, que el Club Eléctrico Central, club donde yo trabajo desde hace ya tres años. Eh, hemos logrado el campeonato y subcampeonato también en la categoría sub-18 de la Copa eh, Zona Regional Metropolitana, eh, más conocido como el campeonato Haciendo Amigos. Esto, eh, bueno, tras un campeonato de varias fechas... Eh, Obviamente me siento muy orgulloso de mis muchachos, bien digo, ya que nosotros participamos eh, en la categoría sub-23 y el promedio de edad de nuestro equipo no supera los 19 años. Mire tú. Mira, Tenemos tres mira. jugadores eh, de 16 años en el plantel titular, otro de 18 y hay uh -huh. un poquito más unos que van subiendo, pero el promedio es 19 años y logramos salir campeón pese a obtener una, una derrota, pero obviamente el trabajo previo que habíamos hecho... Eh, nos permitió poder levantar la copa. Y también a la sub-18, que tiene jugadores incluso de 15 años también jugando. Eh, obtuvo el subcampeonato. Así que en esta. En este campeonato ah, ya, sí, en este, en este torneo. Eh, como en la como en la Fórmula 1 hicimos el 1-2. Eh, salimos Bien. campeón en el primer. en la categoría mayor. Y segundo lugar en la categoría eh, Sub-18. Así que estoy muy orgulloso de este plantel, muy orgulloso sí. de toda la institución en general. Los quines, el profesor Carlos Rojas, Marco Gracia. Es por eso Miguel Farías y todos los jugadores y los apoderados que hacen posible el trabajo de este equipo. Así que. Y hoy día tuvimos un partido amistoso contra Rodelindo Román en la mañana para este ah, campeonato, sí. Eh, bueno, eh, por la lógica, al ser un equipo profesional, eh, no fue un resultado positivo para nosotros, pero, insisto, o sea, tener muchachos de 16 años jugando de igual a igual con jugadores sí. profesionales, con toda la, la diferencia del biotipo que tienen. Uh -huh. eh, fue bueno. Jugamos un primer tiempo bastante. Eh, bueno, eh, descerramos las líneas de creación de fútbol a Rodelindo, tuvimos un equipo muy ordenado y bueno, después ya el tema físico afecta y decaímos en eso pero estoy muy orgulloso de ustedes muchachos, así que les mando un, un abrazo bastante fraterno y esperemos que ya eh, seguir creciendo, la próxima semana nos vamos contra Macula así que esperemos, esperemos digamos, poder eh, seguir obteniendo eh, logros y creciendo en esta senda del, del fútbol Y también un conocido de nosotros acá en Ataque Directo Bastián González, el bastiba speaker eh, Debutó en el encuentro de Aguará contra Gasparín Defendiendo los colores de Gasparín en tercera vez Dice, pasó mucho tiempo, esperamos con mucha inquietud y también ansiedad Para después de más de un año al fin poder ver acción en tercera vez Aguara y Gasparín dieron el punta de bien inicial en paralelo junto a Simón Bolívar y Deporte de la Granja en el grupo 2 de la región metropolitana. Un 0-0 entretenido en la primera mitad que dejó de todo pronóstico reservado de cara a la segunda mitad del compromiso. ¿Quién habrá sido el genio que escribió eso? No sé, pero yo también me mi, mis aplausos para él. Sí, totalmente, totalmente. Así que, eh, Bastián, que hace tiempo que no, no ha estado acá con nosotros, obviamente entendemos que está primeros con sus compromisos de... Eh, digamos académicos, sus licenciaturas ahora con, ya con el tema deportivo de los entrenamientos y ya volvió a jugar Basti que estaba bastante digamos emocionado con este retorno al fútbol así que le mandamos un saludo muchachos qué opinan de, de este debut eh, ba bastante contento se le vio bastante sólido, bastante seguro ahí a Bastián, eh, agradecer como siempre darle los créditos a los muchachos de CF3 que nos eh, facilitan la información y bueno sobre todo aquí a a Poeta que es quien hizo la nota así que es bastante contento por por ambos por Poeta y sus columnas siempre y bueno por, por Bastián y su debut tan esperado nuevamente en la tercera división José Ángel no, a ver eh, bueno como, como escribí ahí eh, había pasado harto tiempo y la verdad es que en este partido en particular bueno con el con el otro que también vi que fue el de deportes pirque eh, se sentía que los equipos tenían las ganas de jugar fueron partidos intensos que en, en una primera fecha yo no veía hace mucho tiempo en la en la tercera vez la verdad es que fue una sorpresa bastante grata lamentable que el resultado haya sido sin goles pero eso no le quitó lo lo entretenido a un partido donde coincido con con Nicolás Bastián estuvo bastante sólido, Aguará mostró lo suyo, lamentablemente tuvo el pecado de varios equipos en, en la categoría, le falta el pepero, porque genera juego, tiene buenos desdobles, tiene buen marcaje, tiene buena transición rápida también, sobre todo en, en los últimos tres cuartos de cancha, y la verdad es que pueden dar que hablar ambos, siento que también Gasparino un poco pecó, no, no quiero faltarle respeto a la institución, por supuesto, pero pecó un poco de que tiene mayor experiencia con respecto a los demás. Y creo que por ahí pasaron un poco las bases de que el partido haya terminado sin el, el loco, casi... Se manda la sorpresa, bueno, se la robó Mejillones, que para mí es el gol del año, en, to, en todo tipo de categoría, para mí es el gol del año. Pero el, el loco estuvo muy cerca de realizar lo mismo en, en, este, en este compromiso. Y la verdad es que fue un partido muy entretenido y la verdad es que podemos esperar buenas cosas de este torneo. Sí, mandar saludo también a mi amigo eh, Joao Cancino de eh, La Granja, que bueno, ahí estuvimos conversando acerca de su de su, ¿cómo se llama esto?, del debut de su equipo. Así que esperemos que tengan hartos éxitos en este campeonato de la tercera edición B del año 2021. Y eh, aquí hay una situación mala, pero que a través de una crisis se eh, nació más que una oportunidad, un gesto bastante bonito, y es que eh, Nacimiento, el equipo de la tercera edición B, eh, sufrió un robo de, digamos, uh -huh. de todos sus implementos deportivos... Eh, una situación que es bastante complicada porque son clubes que no les sobran los recursos, que no, que no, no cuesta digamos, en el día a día. Y eh, unido eh, le donó implementos al, al club de nacimiento. Vamos a leer la cuña, dice el cuadro de Mañeca unido oficial le donó balones deportivos al cuadro de nacimiento eh, el día de ayer, ya que el cuadro del fuerte esta semana recibió un robo en su centro de entrenamiento. Entonces, como dice ahí, estos actos eh, hacen crecer el fútbol, eh, es un acto de deportividad importante y es un gesto muy bonito que, digamos que también, al igual que Quintero Unido del tema de la playa, merecen ser destacados porque son cosas que, como, como se dice, engrandecen este deporte... Y, y es más bonito así como hace una semana mostrando una pelea ahora también esto es que digamos es que también destacarlo de manera muy importante y también de manera enérgica para instar también a otros equipos que puedan ayudar haciendo este tipo de gestos un gesto indiscutido de fair play sin lugar a dudas Nico. Bueno, sí, también destacar eh, lo que vienen haciendo hace tiempo también los chicos de, de nacimiento, que es entregar una pieza de alfarería también de ellos, de allá de la zona, sí. que siempre a, a, al, al equipo que los visite se la entregan en, en, en una parte de símbolo por la visita y de agradecimiento. Y bueno, como estábamos conversando, el tema también de destacar de Malleco Unido, un club con tanta historia, con, con tantos recursos que, que supo en la semana, se enteró ahí de del robo, lamentablemente, que tuvieron en sus instalaciones la gente de nacimiento, donde le robaron bastantes implementos deportivos, bueno, y ellos quisieron aportar con balones, y son, son gestos que, como usted decía, profe, la semana pasada hablamos mucho de, de las peleas, y, y ahora esta semana estamos destacando todo lo lindo que también tiene la división. Exactamente. Son gestos de clase, totalmente. No, gestos de camaradería completamente, son gestos que de verdad se, <tose> se agradecen, y por lo demás, no pasar por alto esta patética situación de que le estén robando los implementos a los equipos de tercera división. La verdad, si fueron, a lo mejor, quién sabe, hinchas que se ha dado en algunos torneos pasados uh -huh. por tratar de tener algo de la institución, esta no es la forma, en caso de que sea ello. Y también espero que allá en, en Nacimiento eh, estén haciendo las investigaciones pertinentes, sé que no le podemos pedir esperas es al Olmo, pero al menos que hagan... Algo para que esto al menos no vuelva a ocurrir Por lo menos que haya un poquito más de, de resguardo Pero insistir con el tema de que esto se agradece Y habla muy bien de la categoría De cara a lo que podemos seguir viendo gente de digamos de nacimiento que vea si te están ofreciendo un valor, un no implemento ya a la venta que aparezcan en marketplace eh, sospeche porque si no se va a ir eh, digamos va a ser procesado por receptación de implementos robados y eso es un delito aquí al menos en la legislación nacional de Chile se paga ¿No? con cárcel si mal no me equivoco o bueno, con agradecer también a la gente de aire de, en de nacimiento he mm. el portal que también nos, nos eh, eh, aportaban con esa información y bueno ahí en la foto y buscando minuciosamente veía que en la banca había una Coca-Cola ¿sabes lo que es bueno también? Sí, y también felicitar a, a León por estas gráficas tan bonitas que, que nos está entregando así que eh, bueno, eh, vamos, antes de comenzar con la, el análisis ya de lo que lo que, todo, lo, lo, lo, lo que nos convoca, como se dice, vamos con nuestros colaboradores que hacen posible este programa, Mr. Leon, Mr. Lion, ¿sí o no? Vamos de inmediato con... Sí, porque New Print lleva tu pasión a todos lados, eh, los mejores souvenirs, tazas personalizadas, eh, llaveros. Relojes, jinetas de capitán, cuadernos y un montón de, digamos, artículos personalizados, marketing deportivo, lo puedes tener en NublePrint. ¿Cuáles son sus redes sociales? Muy fácil, lo puedes encontrar en Instagram arroba NublePrint o en el WhatsApp más 569-2259-1523. Repito, puedes adquirir tus cosas o cotizar en las redes sociales de eh, NublePrint arroba. Número print. En Instagram viene el WhatsApp más 569 2259 1523. Tazones, relojes, llaveros, cuadernos y un sinfín de novedades. Y como si esto fuera poco, porque poco queda poco, poco queda poco. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? No estoy siendo redundante, sí, pero bueno. Eh, porque. En el Instagram de Newble Print puedes tener participar de la apoya de, de los resultados, de los pronósticos de los resultados. Hay ganadores semanales y hay una tabla también acumulada con los que han tenido muchos más aciertos en el Instagram de Nuble Print. Así que lleva tu pasión a todos lados con Newble Print. Sí, sí de, de los cuales todavía estoy esperando el regalo, les recuerdo, para que no se les olvide en la quincena de noviembre. ¿Qué día exactamente, poeta? El 12. El 12. El 12, día viernes. De... Viernes, wow. Ah, bueno. Ah, bueno. O sea, así que viernes porque el año pasado cayó jueves, no, no me acordaba. ¿Pero no hay hasta este año? No, señor. No, no fue. No, no. Ya. No, no bueno, que con la pandemia. Sí, es verdad, no todo puede pasar. Sí. Bueno, eh, a mí me toca hablar, por supuesto, de nuestro amigo Josman de The Barber Shop a quien pueden encontrar en Instagram como de barber shop O más sencillo, consultar por su disponibilidad. Te recordamos que está haciendo domicilios al más 569-4144-1437. Porque ya empezó la primavera, es momento de empezar a tirar pinta. Para no decir taquillar, para que después no me digan que, no. que ando botando el carnet. No, para salir a, a tirar pinta en esta temporada. Recordar que ahora en dos semanas más se viene un nuevo fin de semana largo. Así que es un buen momento para que estés con el mejor estilo, así como lo he hecho... Lara, así como lo he hecho yo Gonzalo, faltan aquí los, los muchachos Que se contacten con Josman. pero tú Puedes hacerlo, terroitero, el número Para consultar su disponibilidad El más 569-4144-1437 Para que siempre estés Con el mejor estilo en todos lados Gracias a nuestro amigo Josman de The Barber Shop Sí, me va a hacer un Cindy -lo, pero yo aquí al lado, lo comentábamos afuera. Sí, es un estilo bastante, digamos, moderno, contemporáneo. Sí, y vamos a pasar al siguiente colaborador, porque recuerda que el ejercicio no solo cambia tu cuerpo, cambia tu mente y tu actitud, y con ABDX profesional, además entrenas con el mejor estilo: camisetas de alta gama y con la mejor comodidad del mercado. Deportivo. También, como si fuera poco Puedes adquirir tu ropa deportiva Para tu club de fútbol Que puede ser el equipo de la liga, el equipo de la empresa El equipo de los amigos, incluso el equipo de las hinchadas europeas Exacto. de Chile Puedes adquirir su indumentaria deportiva Con los mejores diseños Como tal cual lo hizo el restaurante Yamile de comida árabe De hecho me voy a dar una vuelta Yamile Para corroborar bien si tienen ahí la indumentaria ¿Cómo, cómo se va a dar vuelta Yamile? ¿Cómo es? ¿Ah? No. El restaurante de ah, comida ah, árabe ah, sí, porque ah, ah, Yamile les cuento Yamile el restaurante de comida árabe adquirió camisetas de ABDX profesional para su equipo del restaurante y, y yo ¿sí? ahora separando eso me gustaría darme una vuelta a ese, ah, a, ahora ese ahora entiende, pues, a, sí. a ese local ya Perfecto. Eh, y pone, pone cara de, de chiste bueno eh, ¿Dónde puedes encontrar a ABDX Profesional? Muy fácil, en sus redes sociales En Instagram, arroba abdx-profesional O al WhatsApp, más 56951959290 Repito, redes sociales, arroba abdx-profesional Y al WhatsApp, más 56951959290 Recuerda que con ABDX Profesional puedes tener excusas o resultados Pero los dos juntos, no, no ve Ya, estamos, ya ¿Qué pasó con Yamile? A ver no, una, era una pregunta solamente. Es que no la entendí, que me, yo estaba de, de, de, de, enfocado de, de, es, Después ve el programa Es que en una de esas tiene que ver con esta imagen po. Puede ser ¿Qué puede pasó? ¿Día de Mechada? ¿Por qué dice Croquetos? José, ¿Día de Joseph <risa> ¿Angel of the Croquetos FC? <risa> Joseph Angel <risa> Y mira la foto de perfil Sí, muy bien, muy bien, día de Mechada Claro, sí no, no puedo pasar el anuncio, fue pues a en la oreja. Claro, claro. Sí, o sea, pues. pero lo estamos noticiando. Es que. verdad. Sí, fue verdad. el día de la mecha. ¿Ves? Y después dicen que yo soy el egocentro. Aquí mismo me hacen... ¿Le suben? ¿E esto, fue, esto fue cosa mía, voluntad mía. ¿Ves? Ya, está bien, está bien, sí. Eh, bueno, el, volvemos a la sexta fecha del campeonato de tercera A y vamos a la zona norte, ya que hay bastantes novedades porque... Eh, pese a anotar goles Vallenar no pudo eh, lograr el triunfo y fue derrotado por tres goles a dos ante Provincial Ovalle bueno aquí tenemos una gráfica mucho más extensa mucho más bonita también, mucho más práctica ya que al comenzar la tercera el, eh, vez tenemos que glosar un 1500 resultados salto, así claro. que ustedes entenderán que en honor al tiempo eh, esto va digamos un tanto más eh, veloz pero no menos eh, no con menos eh, cualitativo no con menos calidad así que eso es muy importante, Provincial Ovalle le gana en condición local 3-2 a Vallenar y lo complica nuevamente en sus eh, pelea por el descenso Sí, uh -huh. bueno, eh, un partido en el cual eh, eh, Vallenar dio la pelea eh, en los últimos minutos el, el cuadro de Provincial Ovalle eh, lo termina ganando, pero eh, ya se comienza a complicar o sea le, la suma de puntos en estos momentos ya, ya es una, una urgencia y lamentablemente por más que pelee Deportes de Ballenar no se le está dando y, y es complicado para, para lo que se viene ya de ahora en adelante Sí. Claro, solamente le quedan nueve puntos, considerar que tiene fecha libre en la última uh -huh. entonces se, se le pone todo muy cuesta arriba la verdad es que yo no, no puedo hablar mucho de, de este compromiso porque la verdad me enfoqué este fin de semana en la B, que era lo que de verdad estaba esperando, me aboqué más que nada a ver los resultados, leer por ahí comentarios, pero sí me, me agrada el tema de que Vallenar haya dado la pelea, porque ahí sí traté de dar un poquito más de énfasis en las crónicas que, que resultaron, pero a pesar de los goles qué pena que no haya podido sumar pero al menos hay un despertar por parte de a esperemos que no sea demasiado tarde Sí, y guerra de goles, guerra de goles, hace, hace tiempo no se veía un partido, digamos, tan intenso eh, donde Brujas de Salamanca lamentablemente es derrotado por Municipal Mejillones que eh, en, digamos, paralelo a Ovalle ya se empieza a consolidar ya, ya digamos que estos dos equipos ya dan ese paso de calidad uh -huh. en el grupo de la zona norte y ya, digamos, que Considerando que hay equipos que tienen fecha libre Que van quedando menos puntos Ya prácticamente está terminando ya de cocinarse el, el grupo Sí, un cuadro de mejillones Que, que ya consolida su, su candidatura a, a llevarse este grupo Fue un partidazo por ahí eh, Me reí mucho con, con el ambiente que, que se escuchaba en las gradas. <risa> Una señora que... <risa> Que se rezó unos padres nuestros por ahí. Se, eh, se acordó de toda la familia sí, del árbitro. de toda la familia, claro. Los, la los misterios dolorosos, los misterios gozosos, los misterios gloriosos. El credo. Bueno, pero fue un partidazo. De, para la gente, claro, que, que le gusta el fútbol, vio, vio una guerra de goles. Eh, pero por ahí también a, algo insólito lo que se vio también que dio la vuelta en todos lados. El, el tema de que eh, Salamanca convertía el gol. Todos celebraban y... Y el arquero estaba adelantado, y el, los muchachos de Mejillones eh, se, se avivan y le pegan de mitad de cancha y. Listo. A guardar. Y lo pillaron en 4K, sí, en Pajarilandia. Sí, y, y bueno, eh, como decía, eh, son puntos eh, vitales para el cuadro de Mejillones que, que suma de visita, se lleva tres puntos valiosos y ya se candidatea como, como uno de los sólidos eh, del Grupo Norte. Sí. Sí, a ver, por, por lo demás añadir lo bueno de, de este mejillón es que empieza a hacer más de dos goles venía uh -huh. siendo muy mezquino con, con la cantidad de anotaciones que estaba haciendo por lo demás el gol de, del año de. Lo firmo ahora ya En cualquier tipo de categoría Al menos que salga alguien Pero demasiado espectacular Podría quitarle el cetro al, al jugador de, de Mejillones Que la verdad fue la gran sorpresa de, de la fecha En todo lo que es el Primeras, ascenso, segunda, tercera a y tercera B Pero un buen partido Que lamentablemente complica a Salamanca sí es cierto Pero que también eh, deja buenas impresiones Por parte de Mejillones De lo que puede pasar con Novalle uh -huh. Todavía porque independiente que van a, debería ser la lógica que los dos son los que van a clasificar, eh, todavía tienen que enfrentarse entre ellos. Sí. Oh. Eh, fue un partido también de, eh, destacar que en el cuadro de Brujas eh, hubo un expulsado y terminó jugando con nueve también porque se, le, se, uno, ah, se lesionó uno verdad. y no tenía más cambios. Un partido bastante friccionado en el cual pudo haber más de algún otro expulsado, pero el árbitro ahí se le fue el partido de las manos también, creo yo. Le mm, faltó carácter. Sí. ¿Sí? Eh, ¿Cómo están las redes sociales, Nico? Bueno, Esteban Cisterna que coloca saludos, muchachos Contra Ovalle, se queda a los tres puntos Quintero, se hará fuerte de local Mándale un saludo ahí a Esteban y a los muchachos De la banda del vino que este fin de semana Enfrentan a eh, Ovalle de local A eso mismo me gustaría apuntar Que no hay que descartar eh, Quintero Porque si viene con el descanso y lo aprovecha bien Se puede meter por los palos La banda del vino habrá ido a recoger a recoger las cajas que dejó el play <risa> No, no saludos a los muchachos sí. Bueno, eh, Alonso Cabala Dice, tras Andino perdió el invicto Pero seguimos punteros de todos los grupos Con 13 puntos Sí, sí. es verdad. Y, y a, no. a, a eso vamos a ir Ahora porque tomamos el bus Tomamos la combi y viajamos A la zona A ver, vamos a partir El tema de la pintana con la escuela de Macul Es un resultado bastante expresivo Pero no es sorpresivo Tal cual porque eh, digamos que Escuela de Macul ya había perdido 6 a 0 con eh, contra Sandino, también venía de, de perder eh, por una diferencia con un polémico partido de Municipal Santiago, pero eh, digamos que en este partido Escuela de Macul eh, le complicó un montón, se le complica mucho, eh, porque es la forma más que nada que el resultado, no, no es, no es, porque si lo vemos, nos vamos netamente al tema de puntos, todavía están ahí, de hecho no van últimos. Pero sí. es la forma lo ¿no? que quizás pueda mermar el ánimo de, de Escuela de Macul y por su parte la pintana, todos los goles que no había hecho en un partido. Eh, sí, eh, lamentablemente el, el cuadro de Macul no levanta cabeza. Eh, creo que por lo que he visto yo en estos últimos partidos, veo un cuadro sin reacción, que era lo que nosotros le alabábamos le, le, mucho en los partidos anteriores, que, que era un cuadro que se sabía sobreponer ante las la adversidades del marcador. Pero ahora lamentablemente En fracciones de segundos Le convierte en uno, le convierte en dos, le convierte en tres Y ya de eso no se puede levantar De hecho no vi en ningún momento Que, que, que pudiera hacer un juego fluido El cuadro de Macul Y bueno por eh, Contraparte el, el, el cuadro de la pintana Que le salieron todas y, y, y les da una confianza Para lo que si viene de aquí en adelante que, que es meterse en la parte de arriba Y olvidarse de, del cuadro de abajo eh, Sí. A ver, dentro de, de todo lo ya mencionado solamente creo que me queda por, por destacar, entre comillas el tema de que además de tenerlo muy difícil Macul independiente, como decía el, el profe Manuel los, todavía está ahí con el tema de los puntos pero es la diferencia de gol sí. Es demasiado complicado que se pueda clasificar o al menos pelear uno de los puestos a menos que como a la pintana en este partido le salga todo en las uh -huh. fechas restantes pero la verdad es que yo creo y, y perdona a la gente de Macul sé que, sé que nos ven también la verdad es que ya es momento de empezar a pensar en no caer en el último partido no bueno y este fin de semana tienen un partido clave el día viernes juegan a las 6 de la tarde allá eh, en Rancagua eh, en Rancagua o sea un sí, partido de si es que no lo ganan se complican ese, y quedan ahí se, ahí se, se que complicará al filo de la navaja totalmente en la cornisa uh -huh. sí eh, bueno quiero mandarle salud obviamente a la tía Lore Lorena Pérez de Macul que estuve conversando uh -huh. con ella el fin de semana Bueno, hablando de fútbol, de ciertas situaciones Y eh, también comentar que Diego Castillo, el técnico de Macul Está ratificado en el cargo hasta el final del campeonato uh -huh. Así que es la decisión, digamos, más lógica Porque cambiar sí. un, un técnico cuando te quedan cuatro fechas Con todo esto que conlleva es, es más el riesgo que, que la certeza Así que con toda la fe y con todo el ánimo Para que Escuela Macul, al menos, pueda dar una, una batalla noble, digna y con con lo, como, con lo que saben hacer, si no es un mal equipo. Al contrario, ha tenido ciertas situaciones, ciertos percances, digamos, accidentes, pero no es un mal equipo. Y tampoco está último también. Bueno, y es lo que conversábamos, es la falta de experiencia de, de los muchachos. La mayoría viene de, de la tercera vez eh, Es a lo que uno juega a veces con ratificar el, el equipo, porque muchos equipos cambian todo su plantel cuando ascienden porque creen que se tienen que ocupar otro tipo de jugadores. Eh, Macul se la jugó por los muchachos que ascendieron y bueno, lamentablemente no le ha ido muy bien. Eh, la juventud le ha pasado la cuenta, pero, pero bueno, tiene que ser realista. En estos momentos ya no pueden apuntar, creo yo, a, a la parte de arriba. Tienen que aspirar a, a dar la pelea y, y a, a mantenerse un año más en, en tercera. Uh -huh. sí. sí. A ver, el, sobre el tema del, del DT, bueno, ratifica el tema de que hay una hay una planeación, de que hay un respeto por el proceso. Y como, como decía, o sea, uno, este, el partido que mencionabas tú, Nicolás Va a ser bisagra para empezar a pensar O peleamos por el tercer puesto O nos preocupamos de la zona de abajo Donde me parece hay que empezar a poner mal los ojos Insisto, sobre todo por la diferencia de gol Que uh -huh. es una pena porque, es porque independiente Yo esperaba a lo mejor la cantidad de puntos que tiene Macul Pero no la diferencia de gol que tiene en este momento uh -huh. sí. Y ahora se viene eh, una declaración pública De parte de León eh, Para Escuela de Macul Ay, Ay, ay, ay No esperaba eso, pero bueno a la gente de Macul. De hecho, es más, voy a sacarme la mascarilla al respecto, porque voy a dar la cara. Él es León. Hola. Nuestro, nuestro Cristian Ángel. Um, quiero pedirles perdón a los de Macul, porque desde el momento que empecé a hablar bien de ellos, fui dieta. <risa> Así que, si quieren que me presente en los centros de entrenamiento y quieren literalmente mi cabeza, yo estoy totalmente disponible. Tengo un pase de prensa ahora mismo. Yo creo que puedo entrar. Así que... Nada. En caso de que quieran echarle la culpa a alguien... Pueden echarle la culpa a mí. Están totalmente autorizados. Fúnenme. Si quieren, haganme la vida imposible. Yo no los voy a dar resistencia. En lo absoluto. Los quiero. Qué nivel de esto, Chau to Ya. Y luego de esto, eh, sí, está bien, porque tenemos nuestra contramufa, nuestro anti-burú, el anti-burú, el anti-mentalista. Pero bueno, sí, él es sí, más, más allá de, de lo morada para poder distender el asunto. Es verdad, nuestro amigo ha sido bastante yeta, sí. pero el apoyo a Macul obviamente está. Y no es que este haya sea un apoyo, eh, no es que tengamos preferencias, simplemente son situaciones que nosotros las conversamos como tal y son, eh, se pueden dar, ¿no? Así que bueno, eh, este sí es el resultado sorpresa de la fecha Este es el resultado eh, sorpresivo de la chapea Permiso que me, me escucho muy fuerte Es que la regional de Los Andes pierde por 2 a 1 ante Real San Joaquín Que da vuelta el partido Y va ganando atrás Andino eh, A través de un penal San Joaquín empata Y ya en, lo, en la parte final del partido San Joaquín lo logra dar vuelta Y digamos que se mete ya de lleno en la pelea por el grupo bueno, lo que hemos conversado todas las fechas eh, Un trasandino que no se siente Cómodo de local Exacto. Que no le favorece su, su cancha Y bueno, fiel reflejo eh, Caen por 2 a 1 frente a San Joaquín En un partido bastante complicado De bastante roces eh, Mucha fricción eh, Pero en el cual se impuso El cuadro Real San Joaquín eh, Creo yo justamente Porque el segundo tiempo que hicieron fue Bastante bueno y el, y el segundo gol Fue un, un golazo en el cual el, el jugador de San Joaquín se saca dos hombres en el área, en ingreso del área y defina al segundo al primer palo. Entonces, eh, resultado justo. Eh, lamentablemente para nuestro amigo ahí, Alonso, eh, pierde en el invicto, pero, pero como él decía, sigue en puntero y eso es lo importante para ellos. Pero Alonso, y le, le voy a decir a Alonso algo, y si me lo encuentro los Andes se lo voy a decir también a la cara. ¿Cómo dice que fue pura suerte lo de San Joaquín? No no, no, no lo vemos, tenemos que saber también de que ser buen ganador y buen perdedor Si no fue suerte, fue una lucha Digamos, ¿no, buena. Sí, sí, completamente De hecho, a ver No es que esté celebrando la, la victoria De Real San Joaquín o la derrota de Trasandino Como quieran tomarlo, pero la verdad es que eh, Trasandino, si bien es cierto Es un equipo que venía muy encumbrado estos resultados siempre te ayudan a detectar de mejor manera las falencias, que era, me parece, algo que no tenía Trasandino durante el trámite de, de todo este campeonato me parece que aquí le pueden sacar el provecho al cuadro de, de los Andes junior Real San Joaquín que, por lo demás, felicitaciones al profe Andrés que es parte del cuerpo técnico de, de San Joaquín, también el, el, el apoyo a Roberto Romero, lateral derecho de, de Trasandino Ex, el ex Rodelindo que ahí fue donde lo conocí por lo demás, pero, pero la verdad es que insisto, son esas dos caras uno Real San Joaquín que se mete de lleno como mencionaban y un Santino que le puede sacar el jugo a esto viendo dónde están sus errores que insisto, era algo que no había tenido durante todo el torneo y en este momento pueden ver de mejor manera cómo pulir todos esos detalles que al final son los que te significan ser campeón, al final por los detalles son los que te definen ascender o alzar el título Sí, y, y, y lo reiteramos. Es una situación. ¿Sí? ¿Me, me escuchó? Sí, sí, sí. Ah, sí, ahora sí, sí, ahora sí, sí. ¿Me escucho? Sí. El fader. Eh, sí, sí. Es una situación que tras Andino no se puede hacer fuerte de local. De los cuatro partidos que ha jugado, tiene ¿cuántos? ¿Siete puntos? ¿A Pepe? Poco. ¿A Prox? No, si sí, es que Alonso sí. nos puede corregir. Sí, sí. Empató en el empató. primer partido, le ganó a. ¿A Rancagua Ganó y empató de nuevo. Y, y perdió. 7 uh -huh. de 12 claro y, y, y de visita, sí, es que, y de visita sí, es que, que no es malo tampoco pero no es lo óptimo claro y de visita ha ganado prácticamente casi todo entonces es una situación que a Trasandino la mayoría de los partidos salvo con la ventana le ha tocado jugar en pasto sintético entonces yo creo que en, en, el, insisto, el regional de los Andes es un pasto come pierna lo vengo reiterando y, y quizás no no, no reúne las mismas condiciones que lo que lo pueda estar haciendo el club en el centro de entrenamiento, desconozco si alguna, en algún momento de la semana entrenarán en el, en el regional. De hecho, si pueden ver la pantalla, no lo van a ver en la transmisión, pero acá están los partidos de local. Está uno partido, uno ganado cuatro y otro puntos. empatado. Ay, cuatro cuatro. puntos en total cuatro. cuatro de local y. Ay, de, y de visita tiene 100% de, de visita. Ha ganado claro. dos de visita y de local. Eh, perdió, o sea, empató, ganó y perdió. Uh -huh. Entonces, claro, cuesta, cuesta. Y bien, siento que tiene que ser una fortaleza verde el Estadio Regional de los Andes, ubicado en la Avenida Santa Teresa. No cuesta, cuesta, cuesta. Pero obviamente eh, con estos triunfos que ha tenido de visita trascendido tiene una cuenta de ahorro y pese a haber perdido sigue siendo el puntero de la tercera división. Uh -huh. ah. Sí, sí que bueno, lo hablábamos hace cuánto, dos fechas que le, le iba a convenir en caso de que pasara esto. Ahora, si bien es cierto, todavía tiene cierto margen, pero la presión también eh, le viene un poco encima, pero también a veces la presión es buena. Sobre todo si estás considerando el, el juego que estaba presentando Trasandino, un equipo avasallador que me parece bajo presión juega mucho mejor, que en la condición que hablamos de ser eh, visita. Sí. Sí, bueno, y ahora se enfrenta a un cuadro de, de Municipal La Pintana que. que viene de Alanza. un envío anímico de un 7 a 0. Uh -huh. Más encima, en su cancha, juega Trasandino, en la cual no le ha ido muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Si es que eh, la Pintana ratifica su, su buen momento o o el cuadro de Trasandino eh, nos demuestra que solamente fue un tropiezo lo que, lo que tuvo. Este y periodo. un detalle no menor, no menor, es que la pintana juega en pasto natural. Exacto. No es. menor. Exacto. Y otro detalle no menor, que decían que mantenía el invicto, no es el único invicto del torneo. Ya no. Po, ya no o, sea, o sea, antes, hasta ah. esa, esa fecha, era el, el, se suponía que era el único invicto, leía por ahí, pero había otro invicto, que era Municipal Santiago. Sí a pesar ah, de sí, los puntos de claro. y todavía está invicto Exacto. y todavía está invicto <risa> técnicamente hablando sí ya que eh, municipal Santiago y Rancagua Sur empatan sin goles eh, no pudieron eh, sacarse diferencia fue un gallito de fuerzas parejas y digamos que es un resultado que sí le conviene a Santiago más no le sirve mucho a Rancagua en esta lucha por salir del último lugar Y le mandamos un saludo a Camilo Olmedo, el Corcaminos. O sea, no, no sé si es que no le sirve mucho a Rancagua En estos momentos todo lo que sea sumar para Rancagua Sur es bienvenido Y viendo que Macul no está sumando, eh, cada puntito vale oro para, para ellos eh, No sabemos lo que pasó en este partido, no sabemos si es que se, se volvió a... Mm. A, a repetir lo que pasó con Macuno porque lamentablemente no se repitió pero sí hubieron irregularidades otra vez Nuestra, como dice el, el, el texto de Carmen San Diego nuestras fuentes claro. eh, fuentes internas de la Interpol nos comunicaron cabilla, que, sí. que hubo situaciones un tanto irregulares otra vez bueno y es lamentable por eh, que la gente de ANFA no se haga presente porque me, me Creo yo que no hubo nadie de Anfa presente en el estadio O si sea, es, o sea es, que te, uh. es que supuestamente Está el comisario, el turno, como lo quieran llamar Pero sabemos pero que, yo sé que con, con platita para el mono también. Últimamente, en eh, los últimos campeonatos eh, Se envía gente veedores para Por ejemplo, en el sur se envía, se envía me, me acuerdo que una vez creo Que fue hasta Martín Osea Viajó a, al sur en uno de los partidos a, a ver qué pasó. Ah, más? sí, porque. De Delota, sí, sí, no me acuerdo con quién. Sí, fue a ver, sí. llegó. Ah, no, fue el de Yo pensé que había sido cuando habían saqueado Linares. Pero... <risa> es que igual, igual. espero que no me esté mandando un efecto Mandela, pero había visto la noticia de que han eh, iba a investigarlo por lo que pasó con Macul entonces, no pero, sé si eso es, será solamente el, un... El, el un, saludo, es que un que saludo a la bandera, pero que mira, bandera a eso es no, lo que no, voy, no sea pues tan bueno. inocente señor, no es ¿Por que qué esté pecando inocente ¿por qué tanta inocencia? si lo primero que deberían haber hecho era la ruesta de puntos, lamentablemente, para Municipal Santiago porque era una situación completamente irregular punto uno, uh -huh, sí pero dijeron no, vamos a ver que esto no se repita, y después de eso, vamos a investigar patética declaración por, la por lo demás uh -huh. por parte de ANFA, una pena que haya sido don Gerardo el que haya tenido que salir a, a dar la cara, en vez de el presidente o el presidente de la comisión sanitaria que era el más idóneo para la situación pero bueno al que le toca, le toca, como dicen por ahí, pero la verdad es que, insisto es lamentable que se sigan dando estas situaciones, pero... Bueno, para, ¿para qué seguís con el tema? Si es, es que sabemos cómo funcionan los discursos. Oye, ese está Quiero aportar unos antecedentes. El comité sanitario no dispone de la potestad para poder sancionar. Pero sí de investigar. Pero sí de investigar. Exacto. Exactamente. Eh, y el tema es que si esto... ¿Qué pasa si llega a la Seremi? ¿Pueden cancelar la tercera división? Sí. De hecho, sí. los dos torneos ni siquiera es uno, son los dos. Ojo con eso. o sea Entonces, la ANFA si es que quiere evitar esa situación que es cara a la Serie debiese tomar es que, cartas en el a asunto eso es lo que vamos nosotros porque nosotros eh, creemos que eh, el campeonato pasado actuaron de buena fe y para que no ocurriera ninguna sanción ni nada sancionaron a Trasandino y le quitaron los puntos y, y porque y, los muchachos y, se bajaron y, del búho a la playa a sacarse una foto pues. claro uh -huh. y acá había se... un, un caballero entonces eso es lo que nosotros no nos, no nos podemos explicar o sea como ahora no, no hay nada Siendo que eh, están las pruebas y todo y, y si es que llega a manos de, de, de la seremi eh, El gran perjudicado va a ser la tercera división Ni siquiera va a ser Municipal Santiago, no va a ser Macul Es la tercera división en sí Entonces eso es lo que nosotros no nos explicamos Sí, bueno eh, Dicho esto, eh, continuamos porque tomamos un tren al sur Como dice el genio nacional Jorge González Y tenemos un partido en que Linares eh, obtiene su primer triunfo Empieza a volar Linares, empieza a crecer Linares y Poeta. lamentablemente para nuestra, las aspiraciones de nuestro querido José Ángel, que lo pueden ver aquí con una cara de sufrimiento, eh, es derrotado por dos goles a cero y así obtiene su primer, eh, su primer digamos, partido con tres positivos. José Ángel, vamos a partir con usted en esta ocasión. A ver, eh, es bueno por Linares, por lo demás estábamos diciendo que se le veía una, una mejor cara a, al club de, de Linares, la verdad es que, insisto me, me agradaba la idea de que sumara puntos no quería que lo sumara con Ranco, obviamente pero, pero pero la verdad es que eh, le da esa sazón al, al grupo, si al final este siempre es el grupo de la muerte, y era lo que le faltaba que cayera el líder, que sumara el colista, que se pusiera toda la incertidumbre en este grupo, que la verdad se pone cada vez más bravo y empieza a tener más tintes de ese grupo de la muerte, que siempre es un grupo sur de la tercera división, la verdad felicitaciones a Alinares y solamente el a, a levantarse, si total la opción todavía está, todavía está la opción de postemporada. Eh, sí, y, y cambiamos de líder en este grupo. Exacto. Sí. Mm -hmm. eh, mm -hmm. eh, lamentable lo que le está pasando en estos momentos a, a, al cuadro provincial Ranco, que venía con una racha positiva y, y viene en caída libre ahora. Esperemos que los muchachos eh, logren levantar. Eh, tengo un gran amigo ahí, el capitán Josué Martínez, a quien le mando un saludo. Eh, por el bien de él, espero sí. que, que todo salga bien. Sí, todo bien. Todo bien. Mente positiva. Que nos vaya bien. Sí. Eh, y también saludar a Manita, que también acá está haciendo presencia. Manita ay, porque. Ya, ya está celebrando, Manson, pero sí, asaltado, Que Deporte Rengo vence al nuevo Lota Choker por dos goles a uno. Es aquí. Es aquí, Nicolás. Ay, ay, ay. Eh, bueno, un resultado eh, para mí sorpresivo O sea, eh, Manita nos, nos decía ojo, Me, con, ojo con Jaime Nova Bueno, eh, también nos dijo la semana pasada Nosotros no entendíamos lo que se quería referir con el tema de Jaime Nova Pero claro, él decía que, eh, que sabía plantear los partidos Y bueno, quedó demostrado ahí en el partido de, de Linares eh, Pero eh, enfocándonos en este, era el partido de la fecha que nosotros decíamos eh, El cuadro de Rengo eh, obtiene importantes puntos y, y bueno, queda a la cabeza del grupo y veremos qué pasa ahora porque se, se pone bien reñido el, el este grupo y el que está quedando afuera ahora sería Provincial son uh -huh, Sí. Sí que no le sirvió Estaba peleando puestos de puntero, puntero también, José sí, Ángel. No, a ver, eh, más que más que sorpresivo el tema de Rengo es lo que hablábamos hace si no me equivoco el, la edición pasada sí. o la antes antepasada. Porque la antes pasaban no estuve. Pero el punto es que Ren, eh, Rengo se hace fuerte local. Lo veníamos diciendo. es él, él la gran ventaja de Rengo. Aquí le, le saca, le saca el jugo a esta, a esta condición. Y lamentablemente el otro también se, se tropieza. Pero insisto, le pone ese sazón a este grupo que tenía que ser así. Tenía que ser todo que no supiéramos hasta el último. ¿Quiénes eran los tres que iban a ir a la postemporada? Sí. Al final de cuentas, el que dirió la mejor talla fue Rengo, pu. Porque fue el que se metió por los palos durante estas últimas tres fechas Recordemos que Rengo está En la mitad por ahí Mira, po. mira En la última fecha de, de la tercera Vamos a ver si la mejor talla no fue la de Linares Que salve el descenso O oh, verdad Ojo con eso, ah, oye, oye. Ojo con eso. Oye, oye, oye. Y digamos en un partido de dos equipos Que andan con un tránsito Más o menos cansino, Un tránsito bastante sí, Como que necesitan un purgante no sé, claro. ¿no? Están como medio estancados Están ahí sin Sin, sin, sin, sin, pero sin prisa pero sin pausa ¿sabes? Como dicen dice, eh, Los estoicos Porque Provincial Osorno En el Rubén Marcos Peralta empata 1-1 Contra Pirmago de Villarrica Ahí está, sí lo recalco. Está bien escrito ahora. Lo recalco, sí, lo recalco. Perdón. No es que sea como el Checo beta y empieza a romper ahí Tracks Guru, pero no. Pero eh, empata uno a uno en un resultado que digamos no le conviene a ninguno. Es un daño mutuo esto. Es como una fue como una es como una, una simbiosis media tóxica en, este, en estos resultados. José Ángel. A ver, bueno, bueno lo, bueno lo decían, es un resultado que no le sirve a ninguno. Bueno, Pilmahue sigue sumando, lamentablemente todavía no puede ganar, pero está sumando que entre comillas era lo importante, claro, si no contábamos con la victoria de Linares por lo uh -huh. demás, pero pero como lo decía Nicolás también con el tema de eh, con el tema de Rancagua, que al final lo importante es sumar. Sí, se estrecha bastante el, el grupo, pero es cierto, no le conviene a ninguno. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en las últimas fechas, donde vamos a ver realmente si cada punto importó o no. Sí, Nicolás. Bueno, eh, Manita nos decía, muy buen partido eh, el partido de Rengo, dice, muy buen partido y destacar, de llegó hinchada de lota, estuvieron afuera y se portaron muy bien. Felicitaciones. Bien, ah, qué buena. bien portado. Bien. Bueno, eh, en cuanto al partido de, de Osorno con eh, Bilmahue, eh, se decía por ahí en las redes sociales que hubo polémica nuevamente. Eh, porque el cuadro de, de Osorno lo empató en el minuto 99-98, por ahí. Eh, creo que habían dado 6 o 7 minutos. Sí, de siete, no me equivoco. Y lo ganó el minuto 98-99. O sea, lo empató no el minuto 98-99. Y por no. ahí la gente de Bilmahua se sentía un poco eh, perjudicada. Hmm. ¿Genuinamente perjudicada? Sí. Sí. Uh -huh. sí, sí. Pero bueno, eh, ¿qué más se puede decir? Eh, ya lo hemos dicho todo en cuanto a este grupo el grupo más peleado históricamente y veremos lo que pasa de aquí en, en más es más sí eh, Nico antes de ir con nuestros colaboradores que cómo van las redes sociales y harto movimiento no falta la tabla ve al tiro. no pero después antes de la tabla tranquileíta tranquila no, okay. sí distribuya no, no no coman Y ni esta distribuya Marcelo Díaz pa sí, pa pa, pa bueno mandar un saludo al profe Andrés González que poeta lo mencionaba decía saludos a todos en el panel mandar un saludo ahí al profe que está contento porque le quitaron eh, quitado en el invicto al cuadro de Trasandino Sol Tobar que coloca saludos a todo el panel y felicitaciones al profesor Manuel Sánchez por sus logros el domingo en la final del campeonato, un grande Muchos besitos mi amor Judith Díaz que coloca Hola muchachos, espero que estén muy bien un gran abrazo para mi querido hijo Manuel oh, Muchos Ay, abrazos a mi madre también clap también. Eh, también decía Judith decía viva trasandino, soy andina de corazón vio, vio, vio, vio. <ríe> Fernando Urra que coloca buen programa muchachos, saludos a todos desde la sexta región, Pelequén, Comuna Mayoa, Mayoa y que dice, eh, espero que siga así la pintana, ya que tengo un amigo que juega en la pintana, el goleador Javier Sánchez. El golpeador, el golpeador pero no, claro, pero golpeador, golpeador, de, golpeador de redes. Claro, exacto. Sí. Sí. Bueno, Justificar. Que, que yo lo destaqué en el partido contra San Joaquín, que fue uno de, de las grandes figuras, y bueno, en el 7-0 de, de esta semana también se hizo presente. Así que eso son las redes sociales. Exactamente. Tabla de posiciones, León. Nos vamos con la tabla de posiciones, Grupo Norte. Chum, chum, chum, Grupo Norte, chum, José Ángel. Ángel. Como pueden ver, tenemos a Provincial Ovalle todavía sólido, líder de en la tabla de, de estos cinco que participan en el, en el grupo, con 11 unidades, una diferencia de gol de, de más 6, seguido por Municipal Mejillones con un puntito menos y más 3 en diferencia de gol, ya en el tercer y cuarto puesto, dos equipos que ya no tienen prácticamente margen de error para postular a uno de los puestos de clasificación a la siguiente etapa, que son Quintero Unido y Brujas de Salamanca, igualados con 5 puntos, pero con diferencia de gol, Distinta, solo un gol Lo separa en negativo como pueden ver en nuestra pantalla Mientras que el colista sigue siendo Deportes Vallenar que hasta ahora solo ha sumado Una unidad pero vaya a saber uno Si en la próxima fecha puede sumar uno o tal vez Tres puntitos Y como le debe doler a Bruja de Salamanca esta derrota con Mejillones Ya que si ganaban lo superaba Porque Mejillones tenía 7 puntos en la fecha pasada Y con 5 más 3 son 8 Exacto. Recalcar también que Quintero Unido Tiene un partido menos por lo cual se puede acercar A Mejillones y quedar a dos puntos a tiro De cañón sí Peligroso es lo que está haciendo Quintero también. Chimo. ¿Por eso? Sí. Eh, no, está bien, porque... Sí. Eh, Alan González. Amigo, saludos, amigo Gonzalo Prieto. Alan eh, Croqueto. Croqueto. Y le pone un, un trébol. Eh, grupo Centro. Grupo Centro. Sí. Grupo, y lo voy a comentar ¿tú? yo. Porque... Trasandino de los Andes. Trasandino L.A dice coloquialmente a la ciudad allá de la quinta región cordillera, lidera el grupo con 13 puntos y una diferencia de 9 positivos, 9 goles, eh, sin embargo cosechó su primera derrota teniendo un, un, una estadística de 4 ganados, 1 empatado y 1 perdido, eh, Real San Joaquín que se meta a la pelea, nosotros era el patito feo partió como el patito feo con, uh -huh. un, con muchas dudas Y ya está en el segundo lugar del, digamos, De esta tabla con 11 unidades Tercero Municipal Santiago Con 10 puntos Está bien eh, digamos, estrecha esa pelea Municipal La Pintana que no se da por vencido Y tiene 7 puntos y está también muy cerca de, de poder ac, eh, acceder a los puestos de clasificación y un complicado escuela de Macul ve cómo se le acerca Rancagua y quedan a un punto ya que el, el cuadro de Santa Julia tiene cuatro unidades y Rancagua Sur queda en el último lugar pero con tres puntos en esta semana Bueno y usted profe lo que decía el tema de la diferencia de goles Macul ya tiene menos 18 puntos men, menos 18 de diferencia de gol y eh, Rancagua Sur tiene menos 4 solamente Cacho, mira eh, es, es una cuenta digamos un poquito complicada pero ha sido bastante accidentada la campaña de Macul así que cosa de que gane y ya va a poder respirar tranquilo sobre todo ahora que va a Rancagua uh -huh. recordemos que en el partido de la primera rueda eh, Rancagua Sur ya ganando 2 a 0, 2 a 0. Sí. y lo empata Macula así que es un, es un partido de digamos de rivales exigidos eh, Grupo Sur, Nicolás Bueno, grupo en el que cambió eh, el liderato eh, en el primer lugar quedó Deporte Rengo con eh, 12 puntos y diferencia de más 4 En el segundo lugar quedó Nueva Lota Schuager con 10 puntos y Diferencia de 0 Ranco que era el líder eh, Quedó en el tercer puesto con 10 puntos y diferencia de Menos 1, cuarto lugar para Provincial Osorno eh, con 8 puntos Y diferencia de más 1 El quinto puesto para eh, Pilmagua de Villarrica con 5 puntos y menos 1 y Linares que sumó esta Fecha de a 3 se le acerca ahí también al cuadro de Pilmahue, que tiene cuatro puntos y diferencia de menos tres viendo así si al ojo digamos salvo deporte rengo es un grupo que no tiene muchos goles fíjate cinco goles cuatro goles cinco goles tres goles tres goles uh -huh. es muy baja la cuenta es un grupo muy especulativo digamos estamos, estamos en, en Wall Street sí, bueno es que es el, es la magia que tiene sí, este grupo la magia del sur sí totalmente Sí. No hay, no hay, y ojito, ojo en la tabla, Provincial Osorno en caso de, de ganar y rango de empatar, Osorno de inmedi inmediatamente se, se clasifica. Quedan puesto de clasificación por la diferencia de gol. De uh -huh. gol igual. Sí, sí, ojito ahí. Así que esa, ese fue el análisis de la tercera división A de esta semana. Antes de pasar a la tercera división B, vamos con nuestros colaboradores y comenzamos con Aqua Anto. Exacto, nuestros amigos de Aqua Antu, a quienes pueden encontrar en Instagram Como aqua.antu O a quienes pueden encontrar más 569 45 55 67 40 Para que esté siempre bien hidratado Con la mejor agua, te recordamos Que cada recarga tiene un valor de mil pesos Y desde 4 en adelante tienen Un valor de 2.500 pesos pesos. No alcanzaste a anotar el, el número de lo reitero para que hagas tu pedido Como tenemos que hacerlo acá en tu zona X Más 569 45 55 67 40, Para que estés siempre bien hidratado Con nuestros amigos de Aquaman Porque el sol está pegando fuerte Y siempre hay que estar hidratado Con la mejor agua Y ser un aguaman como nuestro amigo Fakir Que parece se está llevando todos los bidones. Sí, bueno aquí DJ Gonzalo <risa> DJ Wick preto Se pone a reír se ríe con esta, esta mención, pero bueno. Eh, eh, ¿Y, por, de, ¿Y por dentro? No, no, vamos, vamos, vamos a tener agüita, vamos a tener agüita, vamos a tener agüita, sí. Y si no, la pedimos en una vaca Total Sí. Es verdad. Sí. Bueno, pero lo que vamos a tener esta semana Ya está comprometido sí, es lo que viene Café yeah, va va a... El mejor complemento del agua Por supuesto, va a ser cafetero Porque tiene los mejores eh, tipos de café Molido y en grano eh, Tostado medio, tostado suave Tostado excelso También como está apuntando nuestro amigo León Puedes tener los mejores cuadros Ornamentales De eh, café de grano eh, chocolates y un montón de eh, souvenirs de esta cultura cafetera y los puedes encontrar en el Instagram @bazar.cafetero en el Facebook bazar cafetero o al WhatsApp simplemente más 56979554102 repito en el Instagram bazar.cafetero en el Facebook bazar cafetero y los pedidos al WhatsApp al más 56979554102 como dice Tomás Stern Elliott yo he medido mi vida en cucharitas de café Miren, una frase bastante poética. Así que ahí vemos a de, culto. de de culto. Poeta con su tostado suave. Miren qué hombre más ahí. Suave. Una suave. Ya, continuamos con la tercera vez. Sí, volvemos. Sí. Comenzó la tercera vez. Tenemos tercera vez. Señoras y señores. Y comenzamos, obviamente, eh, de manera geográfica de este país, de esta larga y Fajangosta de este país generoso llamado Chile. Eh. Que eh, está en el grupo de la de Mr. Lion donde hubo. Esta es la zona, de hecho, estos son los primeros tres grupos. La bueno, primera claro, mitad. Sí, la primera mitad. Uh -huh. eh, el grupo norte, donde hubo. No se ha sacado nadie diferencia, eh, ya que Unión Compañías empata uno a uno con el CEF de copiapó que es el centro de entrenamiento de fútbol formativo, ¿era la sigla? Sí. Sí. sí. Ahí lo, lo estuvimos buscando antes para que. Eh, decirlo completo porque es mucho más bonito. empatan uno a uno, no se sacan ventajas. Y el club social Ovalle, que no es el mismo que Deportes Ovalle, que debe ser la, la diferencia. Claro. Eh, empata 2 a 2 con Atlético Oriente, que digamos tuvo que hacer un desplazamiento un tanto más largo porque es de acá de Santiago, Atlético Oriente. Otro Pero... partido en el que dicen que hubo polémica. Aquí en el minuto 12 me parece que fue eh, <risa> eh, <tampoco risa> hubo un penal. Minuto 12 de descuento. Sí. Ah, de descuento. Sí, de, sí, de, de descuento. De, de ah, descuento. Bueno. Sí. De hecho no, no, sabían si estaban jugando los descuentos el primer tiempo de alargue. Claro. <risa> y bueno, lo empata Atlético Oriente ahí en los descuentos y causa bastante polémica en la primera fecha de la tercera vez Ay, ay, ay. Sí, Poeta, ¿qué nos puede decir de este grupo? ¿Qué le parece? Para, a ver, para partir... No, para partir, siento que era un poco lo que, lo que se esperaba. A ver, creo que esperaba un poco más de una unión compañías que es, me, me parece, uno de los más experimentados de este grupo, pero es un, un buen inicio para un que la verdad, tiene que refrendar harto su imagen en comparación a lo que pasó su, en su última participación. Mm. Creo que lo hace de, de buena manera, esperemos que, que siga bajo este tranco para darle el, el toquecito que necesita este grupo en particular, donde son muy poquitas fechas, y la verdad es que esto se empates también creo que va a ser frase de todo este torneo vamos a ver si estos puntos sirven o no al final de la fase de grupos bueno y un cuadro de unión compañía que fue el único club que, que tiene sus transmisiones pagadas en cuanto a la tercera en sí, la tercera b sí. ah, y saludos a julián márquez también que sí. es parte de unión compañía ah, saludos o sea, bueno eh, pero no sé si está viendo pero igual pero destacar que en sus redes sociales eh, apenas convirtieron, lo subieron en sus redes sociales de Facebook, subieron ahí el, el gol, así que eh, bastante destacable eso. Bueno, y por lo que estuve viendo, hubieron solo cinco triunfos en todo el, uh -huh. en todo el inicio del campeonato en la tercera. Sí, recordar también a todos los eh... Sonadores fuertes de Zona X que no los calla nada Que próximamente van a haber Novedades respecto al fútbol eh, Tanto femenino como masculino Así que atentos a las noticias Que tenemos y que van a aparecer Próximamente en tu Zona X Así que ojo, ojo, ojo, ojo Atento ¿Ya? Eh, cura que vi. Eh, le vence, vence por dos goles a uno a Provincial Tagalagante en el debut, Curacabí saca ventaja ya en este grupo y Clan Juvenil empata 1-1 a -1 con Cultural Maipú Bueno, eh, un cuadro de Provincial Tagalagante que hacía su reestreno después del castigo eh, castigo que no alcanzó a estar en ningún campeonato afuera porque no se jugó, pasó el año y es verdad. pero bueno eh, una caída ahí frente a Curacabí dolorosa porque como decían aquí mis compañeros eh, es primordial sumar en este campeonato que es tan cortito y bueno el otro empate de un club debutante en la categoría que fue clan juvenil que empató también contra Cultural Maipú Cultural Maipú que, que lleva años ya en la división eh, de vasta experiencia por ahí tienen su eterno ca capitán eh, Manuel Muñoz uno de los goleadores así que eh, eh, veremos qué pasa aquí de aquí en adelante en este grupo a ver, por, por mi parte solamente agregar que, a ver, que creo que en el primer partido de Curacabí con Talagante se ve el tema de, del trabajo constante, Curacabí venía trabajando, Talagante prácticamente se tuvo que rehacer por lo que decía Nicolás en base al, al tema de esta, de esta sanción y a pesar de todo, a pesar del, del empate creo que no, no le sirve tanto a un cultural maipú por un tema motivacional, en cambio Clan Juvenil un, un club que, bueno, los, los tuvimos entrevistados cuando estábamos en... en o sea, estábamos en la misma casa rodeada, pero en otro lado. Teníamos el estudio uh -huh. en otro lado. Los tuvimos y la verdad se venían preparando bien. Venían haciendo bien las cosas. Y creo que partir sumando una unidad, aunque sea en condición del local, creo que habla bien sobre un cultural. Maipú que tiene, lo decía Nicolás, vasta experiencia y puede aspectarlos bien. Me, me parece, y bueno, por lo, por lo que leí, porque en, en estos dos grupos no, no divisé ningún partido. La verdad solamente me limité a ver el tema de los, de los comentarios. La verdad es que siento que, que Clan Juvenil dejó una buena impresión a pesar de ser un debutante. Sí, eh, yo también quiero eh, destacar algo de Clan Juvenil, eh, que hace un par de semanas, bueno la semana pasada me parece que fue, eh, nos, nos topamos tanto con Clan Juvenil como con eh, Ferroviarios, que iban a jugar una fecha por adelantado de la Copa CM Sport. Uh -huh. Copa que saqué el mejor entrenador El año 2018 cof, cof. Eh, no, no lo digas así, Lucas. Entonces eh, Me gustó mucho la organización que tenía Clan Juvenil Porque estaba con sus jugadores Con su, una delegación, había una señorita que estaba Pendiente por ejemplo de, de que los carnés De revisar los carnés, me, me, me gustó eso me, Porque no todos los clubes se dan Esa prolijidad y le dan seriedad A todos los a todas las situaciones que hay Del fútbol, incluyendo la Copa CM Sport que pueden decir, ah, ya, si es la no es tercera división, pero estaban ahí. Habían delegados y estaban al turno pidiéndole los carnets del rival para revisar que no estuvieran pasados en las fechas. Así que destacar eso para Clan Juvenil. sí eh, Pasamos al grupo de la región Metropolitana 2, porque en Talinay nuestro gran amigo Bastián González debutó con Gasparín en un empate 0-0 contra Águara de la Reina poeta. Usted que estaba ahí sí, ansioso, hecho, sí. Estaba, sí, estaba ahí que, comiéndose la uña, sí, sí, comiéndose sí, unas pizzas, no, unas mechadas. Sí, una mechada. eso, eso sí, eso sí. Eh, a ver, eh, bueno, lo hice, hice un primer approach cuando estábamos hablando del tema del debut de, de Bastián. Fue un partido muy entretenido. La verdad es que me gustó la cara que, que mostró Aguara. Insisto, es un equipo que tiene muy buenas transiciones rápidas, sobre todo en el último tramo... De, de cancha de cara a la portería rival pero le falta el, el, el toque final, le falta la estocada final el hombre que coloque la, la pelota en, la, en las redes rojas es un hombre bastante interesante en el cuadro de, de los logos y por parte de Gasparín eh, tiene parece todos los condimentos para poder quedarse con este grupo independiente de que no haya podido ganar este este primer partido, por supuesto, reiterar, contento porque jugó Bastián, tiene buenas figuras el conjunto de, de Gasparín. Necesita aceitarse un poco más, sobre todo en, también en el tema de, de la estocada final donde falló, pero hila muy bien el juego. Tiene una idea muy clara, al igual que Aguaray y al final, en base al, a lo propuesto por ambas escuadras, me parece un resultado bastante justo. Insisto, mezquino con los goles, pero al fin y al cabo, justo entre ambos. Sí, buena gran relato, bueno eh, nos clarifica bastante lo que fueron lo, el trámite del partido y bueno Nico ¿qué, qué considera usted de, de este resultado entre Aguará y Gasparín de nuestro gran querido amigo eh, Bastián y también ex club de nuestro también amigo Mario González actual Exacto. analista de Nublenza al cual le mandamos un saludo que ayer se enojó conmigo porque lo, lo molesté en Facebook pero era una, <risa> era una bromita Mario, ¿cómo te la tomaste? Tan, tan, ¿cómo te la tomaste tan, tan así? todavía estoy esperando el polerón <risa> bueno eh, el, el partido de, de Gasparín con, con Aguará para mí sí fue un partido bastante intenso, de, de mucha refriega pero me faltaron las ocasiones de gol creo que, que por ahí faltó ace, falta aceitar todavía el, el equipo eh, un cuadro de, de Gasparín que tiene muchas caras conocidas eh, Urrutia eh, tiene a, a Yañez también que era de, de Brisas del Maipo eh, por ahí creo que, que, si es que se afianzan, eh, como vienen, venían del campeonato pasado, creo que puede ser el gran ganador de este grupo. Y bueno, en el, en el otro partido, eh, que fue el de Quinta Normal unida frente a, a La Granja, creo que La, la Granja también se, se consolida como, como uno, uno de los candidatos de este grupo, por eh, eh, hizo pesar su, su antigüedad, su jerarquía. Eh, pesa que ya no tiene a muchos de los jugadores que tenía antiguamente. Eh, y un cuadro de quinta normal que está haciendo sus primeras armas. Por ahí, como me comentaba eh, eh, el otro día Enzo, eh, que es una de las grandes contrataciones que tienen ellos. Es un cuadro que viene eh, con un rodaje desde, desde los campeonatos eh, CM Sport también. ¿Sí? Creo que era también venían. Uh -huh. La mayoría es la base de ese campeonato. Y bueno, ellos pretenden eh, aspirar a, a clasificar a la siguiente ronda. Pero es un cuadro que está recién conociendo la categoría y, y bueno, mandar un saludo a, a, a Enzo que, que pudo marcar, volvió a las canchas y pudo marcar como, como tanto esperaba. Exactamente, porque La Granja eh, estaba, lo mejor ya lo está haciendo, fue a ganar y fue a triunfar y le gana a Simón Bolívar en condición de visitante por dos goles a uno, poeta. Sí, a ver, a ver eh, un partido donde me parece se da un poco la tónica. Me sumo a las palabras de Nicolás con, con Enzo También el saludo a Eliseo Bustamante que terminó Quedándose en, en la granja eh, me, me tiró por la interna que debutaba Puedo decir esa información Que esta, en esta fecha debuta eh, El Cheo o ¿Cómo era? Cheorif ¿Verdad? El, el, el, el, el golero de, de la granja, pero se da la, la lógica. Eh, Simón Bolívar, eh, por lo, también por lo que leí, no, no vi este este compromiso. Sí, me también me, me dediqué a estar un poco informado. Fue fue bastante escasa la información de este partido en particular, en, en diferencia a todos los, los otros partidos de, de esta tercera vez. Pero Simón Bolívar me parece que va a ser de esos equipos interesantes, de esos que nos gusta ver, esos, esos debutantes interesantes como el sorpresa Cherif. ingrata uh -huh. que pasó bueno en, en un grupo que vamos a ver a continuación. Pero fue un partido, eh, creo, muy, muy entretenido. Y al final, la granja, lo decía Nicolás, termina refrendando lo que tenía que hacer. Tenía que empezar ganando porque era prácticamente su obligación. Sí. Hablando de sorpresa, esta, esta derrota del Real Madrid con el sheriff de Moldavia, sí, que no es de Moldavia, es de Trisinipas. Tris, es Tris, Tris, Tris, Tris, Tris, ¿no? un país no reconocido. <risa> golazo, golazo, sí. golazo. Gola gola gola sí, bueno, me gustaría hacer una acotación, pero ¿ustedes saben por qué la granja ganó? ¿Por qué hizo más goles? Pues, señor? ¿Y hizo no, y Simón Bolívar es uno. No, porque eh, una carrera le esperaba. Ya. Eh, <ríe> gracias. ¿Pero por qué nos pega a nosotros Gonzalo si nos fuimos uno? Eh, sí, y quiero mandarle un saludo muy afectuoso a mi amigo Joao Cancino, ayudante técnico de eh, La Granja. Así que todo el éxito para ustedes, amigo mío. Usted sabe que lo quiero mucho y... Y que vaya a recibir su ceremonia, su cartoncito ahí, que lo llamaron. Así que fue mucho cariño. Eh, bueno, vamos a la eh, región metropolitana más 6. Que no es RM6, sino que ya, ya lo aclaramos. Ya hubo... De hecho, hubo... Quiero hacer un... Vamos a un, un, un tiempito para hacer un dato flick. A ver. Que hay una... Imagínense, este, este trabajo. Hay una comisión internacional que se llama Unicode. Que son los que, digamos, como es como la la FIFA o la Federación Internacional el BOARD que se llama que ve el reglamento del fútbol pero ellos ven el tema de los lenguajes de programación para que sean eh, para todo el mundo digamos todos los programadores mundiales tengan un lenguaje más o menos unificado para poder hacer digamos las mm. caritas los emojis y estaban sesionando para agregar nuevos emojis a toda la tecnología actual por ejemplo hay un hombre embarazado por cuando una pareja homosexual claro, se adopten sí. están embarazados y cosas así entonces imagínate trabajar ¿en qué trabajáis tú no? yo eh, Superviso lo de hoy? el dato curioso de ¿Y por qué lo estoy diciendo todo esto? No sé, la verdad, de hecho me estaba preguntando Ah, lo sí, mismo. Ya, ya me acordé por qué lo estoy diciendo Porque es Región Metropolitana Más 6 ah, Por el sí, código que faltó el Más Y ahí es, está, me acordé que estaban haciendo esta sesión muy o sea, la, la, importante Por la nomenclatura. la nomenclatura Tú ya me estaba imaginando que estaba presenciando un peo mental No, no, no fue un peo mental, no Pero eh, sí, digamos que a través de la nomenclatura Que, que esos son los, los asuntos todo, todo claro. tiene una, una comisión de Unicode que ven de emoji. Interesante. Vamos a postular ese trabajo. Podr podrían know. haber visto la película. No película mala, mala la película. No la veo. Oye, hay, hay, una, no hay, hay, hay, hay, hay unos memes que andan dando vueltas de una serie que es como una, una, una mona con unos juego chinitos. ¿Cuánto? Juego de calamar Juego del calamar. Ya, para verla. Eso eso quería saber. Muchas gracias, Nicolás. Eh, Deportes Pirque pierde en condición de local con Municipal de Puente Alto. Visita no grata para el cuadro de Pirque. Le mandamos un saludo a toda la gente de, del cuadro... Piracana. Pircano. No iba a decir, digamos, amarillo, rojo y aloroso como la Roma. Claro. Pero donde está también un eh, compañero de curso mío, de asistente técnico, don Jorge Pérez. También le mando un saludo. También aquí Rimolina. Y a toda la gente de Pircana. Que, bueno, lamentablemente perdieron este partido. Pero es un debut que venían esperando de hace mucho tiempo. ¿Qué nos pueden decir aquí de esto? A ver, fue un, fue un partido... Bien intenso, bien interesante, me parece que Pirque mostró todo lo que no había podido mostrar en, en el torneo anterior, que había que había participado lamentablemente, Puente Alto eh, jugó con más que fútbol, que me parece que es lo que propuso más que no quiero desmerecer a Puente Alto, pero propuso más garra. Propuso más intensidad y eso fue lo que al final le terminó pasando la cuenta. Por, más por lo demás destacar, el, el capitán de Municipal Puente Alto, Rubén Araneda, que estuvo en la granja, no pudo debutar porque fue fichaje del año pasado, ya saben, por el tema de, de pandemia. Pero hizo un muy buen partido, de hecho, evitó lo que podría haber sido el empate de Pirque en, en su momento. o No, era el, era el 2 a 1, si no me equivoco, de, de Pirque en, en aquel momento. La verdad es que, insisto, un partido muy, muy intenso donde veo un. Municipal Puente Alto que va a apostar más que a hacer gala de buen juego va a apostar a ir con más fuerza y en esta categoría eso te puede dar buenos réditos como pasó aquí Pirque no es mucho lo que, lo que hay que mejorar la verdad es que insisto siento que fue un, un muy buen partido por parte del conjunto Pircano que tiene que Pulir esos pequeños detalles, ocasiones se generó, le falta también un poco la, la estocada final, y siento también que tiene un poquito de problemas en la salida rápida del conjunto rival. Municipal Puente Alto lo pilló varias veces mano a mano, prácticamente, en los contraataques, y eso le puede pasar la cuenta en el trámite de este torneo, que insistimos, es muy cortito. Sí, breve, breve, breve. Gran análisis, Nico. Sí, eh, un, un partido de, de muchas caras eh, conocidas, eh, en el cuadro de, de, de Pirque. Me encontré con la grata sorpresa de que está jugando un, un, un viejo conocido ahí, eh, Cristian Labra, que juega con la 6. Eh, el chico eh, hizo sus divisiones inferiores, estuvo en Colo-Colo. Estuvo hasta la sub-18 también en Cobreloa y lamentablemente, eh, lo mental y la extrañada de su familia lo hizo venirse. Eh, y bueno, está tratando de dar la vuelta larga para volver a, a, a la división de honor ahí. Así que mandarle un gran, un gran abrazo. También lamentable por, por mi gran amigo Guido, Guido el que sí, se lesionó a los 10 minutos. Wow. Eh, tuvo que salir ahí. Lamentable porque de, después de tanta espera por volver a las canchas, eh, solamente pudo estar 10 minutos en cancha y se desgarró. Tiene un desgarro. Oh, y bueno, y fue un desgarro. Fácil. Claro. Sí. Bueno, y, y como, como decía poeta, eh, un, un hijo ilustre de, allá de, la, de, la, de la comuna de Puente Alto es eh, eh, Rubén. El ex, eh, él jugaba en Jupa sí. cuando yo lo conocí eh, así que sí, bastantes caras conocía, un partido entretenido eh, también agradecer la transmisión de los muchachos de CF3 que, que excelente calidad eh, y así, así da, da gusto ver, ver fútbol eh, de la emoción que le pusieron eh, eh, y el ambiente, bueno también el estadio el estadio de Pirke es, es maravilloso, entonces se puede hacer un buen fútbol y eso también se agradece sí eh, también otro resultado que un partido digamos muy muy intenso eh, Deporte arrancaba donde Manita nos dijo que le pusiéramos harta atención a este, este cuadro Empata con el histórico tricolor de paine 3 a 3 Un partidazo que digamos yo creo que le conviene más a tricolor porque Deportes Rancabo es un cuadro que según nuestros antecedentes, según nuestras fuentes de la Interpol, es un cuadro que se ha preparado muy bien, que tiene un trabajo muy serio y empatar digamos, en un reducto que es complicado, que una vez tuve la posibilidad de ir para allá con un Atlético Central... Eh, gané eh, Cof, achu eh, Sí eh, <risa> eh, Empatamos 3 a 3 O sea, empataron el 3 a 3 Yo 1-0 fue Entonces por la Copa Sport, La que te comentaba recién eh, Y es complicado Es una cancha muy complicada De verdad Entonces un gran resultado Para este color de baile Sí, a ver Eh también creo que le, le conviene un poco más a, a Tricolor por un tema de, del proceso, que era lo que mencionaba el, el profe, pero también creo que va a ser de los dos equipos incluyendo Rancagua, que ya nos decía Manita a es ponerle ojo porque Tricolor eh, no era un equipo, bueno, ha pasado bastante agua bajo el puente, bastante tiempo también con el tema de la pandemia, que no nos tenía acostumbrado a hacer tantos goles en un partido yo creo que eso también es, es algo a, a rescatar y tal vez podemos esperar un cuadro diferente a lo que veníamos viendo en campeonatos pasados Grata sorpresa, me parece el resultado, que hayan habido seis goles por, por lo demás en, en esta categoría en un solo partido, pero la verdad es que creo que en teoría es un poco lo más justo, también la, la información fue bastante escasa de este, de este compromiso y dentro de lo que puedo agregar solamente eso, o sea, creo que el resultado fue bastante justo para lo que se había dado en el trámite. Fue, fue un partido que también fue televisado Lamentablemente no lo pude ver Porque eh, lamentablemente coincidieron Muchos partidos Exacto, en el mismo horario sí. Entonces uno y ya, sí, usted, no, no en, puede hacer en, mucho Entre comillas priorizo entre claro, comillas. claro, pero es un resultado Bastante, eh, por lo que se ve Bastante entretenido Y vamos a poner ojo en esos dos clubes Para los partidos que vienen sí Y vamos al grupo eh, Sur 1 eh, Sur 1 Donde otro empate más Ese lugar ¿Ah? Ese partido ese Entonces usted nos va a comentar que eh, Chimbarongo empata 2 a 2 Contra el Colegio Quillón A ver, fue un partido Me parece de lo, del tipo clásico De un grupo sur Un partido de pierna fuerte Un partido de mucha intensidad Un partido donde también hubieron grandes ocasiones de gol Que no se materializaron producto de las buenas defensas No por, no por, no por tanto Por el tema de fallar En la estocada final un, un chiparongo que mostró sus mejores pergaminos, jugó en condición de local también agradecer a la gente de, de oh, se, me, se me olvidó la, la, la, el, de los chicos de la transmisión sé que del Mimbre, obviamente, pero la verdad agradecerles a ellos porque la verdad fue un equipo muy completo en formato radio, por lo demás, que al menos a mí es el formato que, que más me gusta independiente de que haya estado con, con imagen, tenían relator, comentarista, eh, locutor comercial y aparte eh, una muchacha de puesto cancha, la verdad que fue una transmisión Ay, una completa, transmisión completa. de verdad de verdad muy completa, insisto, se agradece bastante y Colegio Quillón también me, me dio cierta sorpresa porque yo pensé que iba a ser un equipo un poco más eh, tosco de cara, de cara al comienzo del torneo y la verdad es que es un, un equipo que tiene una idea clara, que tiene la, la percepción de aguantar un poco los embates, aprovechar el espacio y buscar la transición no tan rápida pero sí con buena generación de juegos, sobre todo desde el sector central y después empezar a tratar de abrir el abanico en sectores ofensivos cuando ya el, el, la, la saga defensiva se te empieza a cerrar yendo de cara a su propia portería creo que es un equipo bastante interesante y un que también tiene que dar que hablar, me parece que es el que tiene la responsabilidad en, en este grupo de al menos eh, pasar a lo que es la siguiente fase si bien es cierto clasifican 3 de 4 pero me parece que más que clasificar como tercero debería estar al menos entre los primeros dos y peleando arriba al menos esa fue la cara que mostró Y la verdad fue uno de los partidos que yo aposté Dije, ya voy a ver este partido No sabía si ver no me acuerdo cuál es el otro Que estaba a la misma hora Dije, le voy a poner mis fichitas al, al conjunto del Mimbre con Quillón Y la verdad, no me decepcionó Fue un gran partido Y para la gente que quiera verlo en el próximo partido que sea local De verdad, vea la transmisión Porque uno, insisto, muy buena, con buena gente Saben de fútbol Y la verdad, la imagen también bastante, bastante pulcra Nicolás de Valenzuela. Sí, un partido que yo me encontraba que eh, iba a ser bastante parejo porque el cuadro de Chimbarongo viene haciendo las cosas bien ellos quieren apostar por el ascenso eh, nuevamente, volver a la categoría de tercera A, y bueno, un cuadro de Colegio Quillón que es, eh, entre comillas el semillero de Independiente Cauquene porque son los mismos dueños eh, entonces yo también me creía que, que iba a haber buen fútbol eh, por ahí también lo vi a pasajes eh, pero bueno, el resultado eh, demuestra que, que fue un gran partido que que las cosas se hicieron eh, bien de ambas partes y, y creo que, que son los rivales más fuertes de este grupo. Sí. Y Pablo León pasamos a la, a la zona 8, octava y novena para analizar la, el último grupo. De, Deportes tomé con... Ah, perdón, perdón, me adelanté, parte, sí. Deportes con contra Pedro de la Paz, 0-0. Bueno, paz. Eh, tampoco se pudo saber mucho de ese partido porque no, no fue lamentablemente televisado, por ahí Exacto. la gente de, de Tomé subió una que otra extracto de, de, de lo que pasaba en el fútbol, pero no se pudo saber más allá, así que lamentablemente... Es que sorprende porque yo conozco las dos comunas y... No sé, no, no, no sé por qué no lo transmitieron Sabiendo que también son dos comunas que están Sí, los diferencia el Bio Bio, pero... Ahí yo no, creo no que sé, se no, tienen es que poner que, las pilas pero, pero es que a lo mejor la gente que ha transmitir se durmió No sé, puede a saber uno, se durmió en el proyecto Claro, los pilló un tornado, no sé claro. Sí, <risa> un ciclón Ya, yeah. El ciclón es el del Limarí, ese es para el norte Ah oh, bueno, <risa> whatever eh, y en el grupo octava y novena Región o zona 8-9 Póngale la nomenclatura que quieran Grupo zurdo de Germán <ríe> <Surdo>. Voy <ríe> a hacer eso en adelante South 2 eh, Acá en el partido digamos que Marcó la fecha del fair play Donde el club de Mayek Unido hizo un acto de deportividad tremendo con Nacimiento, pero Nacimiento en la cancha no, no se preocupó de eso. No hubo amistad. <ríe> no hubo amistad no, en la cancha, no. solamente Fuera afuera. Fueron a jugar. Ah, pero, pero está bien. Está bien. Sí, lo, está lo bien. Que tiene que ser. El espíritu del deporte. Exacto, eh. exacto. En la cancha en la cancha somos eh, rivales, no enemigos. Sí. Pero bueno, Nacimiento vence por dos goles a uno a Malleco unido después de este gesto y también de la entrega del era, es como un. Esto de, de greda, ¿no? Sí. Un utensilio, digamos. Eh, ¿Qué nos pueden comentar de este partido, Mr. Joseph and Angel? A ver, bueno, este, este partido tampoco lo, lo, pude, lo que, pude ver. Este era el que se estaba jugando en simultáneo ahí. con sí, ahí Está, está. Ahí, ahí Ese era. No lo, no, no lo vi, la verdad, pero, pero me parece que también. Bueno, está. Tam Obviamente quiero recabar información de, de lo que va sucediendo La verdad es que leí, leí varias visiones que concordaban Por un lado, que era un resultado entre comillas justo, muy estrecho Bueno, el marcador lo dice todo por lo demás Pero habían hartos que también decían que el partido estaba más para un empate Eso quiere decir que fueron fuerzas muy parejas Por lo demás, porque la verdad dentro de, de los comentarios no hubo una crónica como tal que pudiera encontrar que pudiera dar mayores detalles, pero siento también que, que Nacimiento hizo, hizo sentir su localía. Y aparte también tenía, independiente del gesto de, de Mayeco, eh, tenía que tratar de sacarse lo, lo que había pasado durante, durante la semana con este robo de los implementos y lo hizo en la cancha. Creo que al final esa fue la, la respuesta a un Mayeco que mostró una buena cara, eso por los pocos comentarios que pude recabar, pero terminó siendo un partido entretenido, dentro de lo que, de lo que pude leer, y solamente a esperar, yo creo que Mayeco también es de los que tiene la responsabilidad de al menos estar peleando en la parte alta. Sí, bueno, este para mí es el grupo más, más peleado por lo que vi. Eh, un cuadro de nacimiento que se hizo fuerte de local. Eh, eh, el, el, el gol de, de Mayeco llegó en los, en los descuentos, la verdad, con un penal. Eh, si no hubieran terminado 2-0, un penal por ahí polémico, una mano que, que no se ve muy bien en la imagen, si es que estaba o no pegada. Pero bueno, eh... Mano al fin y al cabo. Mano al, al fin y al cabo, claro. Pero eh, ejecuta Quintana me parece y el arquero ataja, deja el rebote y, y, y convierte el, el jugador de, de Mayeco. Pero es un Mayeco que, que apostó con todo este campeonato, ellos quieren ascender, eh, eh, invirtieron mucho y, y creo que para ellos es sorpresiva la, la, la derrota. Sí. Y eh, Walky, la República Independiente de Walky, vence por eh, 3 a 2 a Deportivo Mesa. En un partido también atractivo, al menos por los números, por lo que se pudo ver, ¿no? Sí, en eh, un partido en el, en el cual eh, Deportivo Mesa conversó, comenzó ganando con un, con un gol de penal. Eh, llegaron a estar 2 a 0 arriba en el marcador. Eh, un resultado sorpresivo porque, porque un cuadro de debutante, el cual eh, jugaba bastante bien. Iba para el frente siempre. Y bueno, del, entre el minuto 70 y el minuto 80, por ahí lo, lo empató el cuadro de de República Independiente de Walky, con el primer gol fue de eh, Rubilar, el ex-ranco y el empate fue de Astudillo que, que venía de, de Corporación Lota me parece que tiene bastante renombre ahí en la, en, la, en la zona sur y en los descuentos, en el minuto 90, 91 por ahí lo, lo termina ganando el cuadro de Walky y haciéndose respetar de local un partido bastante interesante, por eso digo yo que eh, para mí es la zona más peleada y hay que poner mucho ojo en este grupo. Y como siempre, la zona sur eh, sí. tiene bastante equipos buenos y hay que poner mucho ojo. Sí. Sí, solo, solamente para terminar de, de agregar este partido, siento, da, también no pude, no pude ver, también tuve que limitarme a, a ver los comentarios a lo que se iba sí aconteciendo. Creo que, en base a lo, a lo que pude leer y buscar, que a Deportivo Mesa le, le pecó un poco la ansia, creo que sintió el desgaste de tratar de sellar lo más rápido del partido posible se vio con el 2 a 0 Fiero reflejo de que es el resultado más peligroso del fútbol, pero sintió el desgaste y por eso los goles cayeron en el tramo final. Al menos eso fue lo que lo que pude sacar de conclusión de todo lo que, lo que leí, pero sí también coincido que muchos alabaron bastante el juego de un deportivo mesa que también se esperaba que no fuera eh, tan de juego bonito, sino más claro. bien de juego duro, como caracteriza a una zona sur que me parece está mutando y aplicándose también a los nuevos tiempos, que no deja de ser menor. Sí. Totalmente de acuerdo Y antes de la habla de posiciones Vamos con la última tanda de colaboradores Pablo León ¿Nos vamos con Fede Chile? Sí, sí pues. Vamos con Fede Chile. Sí. La Federación de Hinchadas Europeas de Chile Arroba en Instagram Fede Chile Es una agrupación de hinchas Los cuales se reúnen en torno a su pasión Por los clubes de Europa Que siguen, digamos, clubes de Champions League De Europa League o de Conference League eh, se juntan en sus grupos Para ver los partidos Para poder hacer su asadito Ahí veo en, en la Juventus a, a mi gran amigo Gonzalo Formas Ex preparador de arqueros de Atlético Central, me acabo de ver que está en la foto después de, dan, de dar este ah, después de dar este, este este auspicio, colaboración por más de, ¿cuánto? cuatro meses, <ríe> que me doy cuenta que está ahí eh, y bueno, y también participan de este campeonato, de las, campeonato de, de las equipos de los piños de las hinchadas europeas de Fútbol 7 que ya está en curso ya, porque ya estamos con mejores condiciones pandémicas, y también participaron de un campeonato sudamericano de Fútbol 7 que se realizó en Ecuador donde puedes encontrar el piño o grupo o asociación de tu club europeo favorito lo puedes hacer en el Instagram arroba eh, y puedes buscar, puedes quizás postular Comunicarte para poder ver los partidos Y también ser parte de los equipos Como nuestro capitán Mauricio Lara Que es parte de la peña del Real Madrid Que es reconocida oficial por el club Y recibieron un, un digamos una tarjetita de socio Desde el Santiago Bernabéu Así que eh, no se olvide de seguir eh, a, a su club favorito Lamentablemente esta semana la Roma perdió el Clásico con la Lazio oh, sí. Pero bueno, son cosas que pasan Pero siempre fuerza Roma eh, así que Continuamos Tienen la Special One Tenemos Ya esta de Special One De una vez por todas Así que Eso Pueden eh, Digamos les reitero el le Instagram Fed E Chile En Instagram O sea la cuenta Oficial Poeta, ¿quién es la granja? Sí, por supuesto, tengo que hablar de quién es la granja, quiénes son calidad humana al servicio de la comunidad, no lo voy a hacer tan rápido porque tenemos más tiempo. Te recordamos que son un equipo de trabajo 100% profesional, que tienen atención personalizada, 100% efectiva y a un muy bajo costo. Por supuesto, como siempre, agradecer el trabajo que hicieron con nuestro amigo Bastián que pudo debutar este fin de semana, seamos majaderos con el, con el tema, con Gasparín en el empate sin goles con... Aguara. Te recordamos también que tratan kinesiología integral, traumática y respiratoria. Lesiones como esguinces, lumbosiáticas, fracturas de carros, contacturas, atroces, escoliosis, tendinitis y demás. Son especialistas en rehabilitación deportiva y también cuentan con kinesiólogos a domicilio. ¿Dónde están ubicados? En el pasaje 9 Poniente 8242 en la comuna de La Granja. Pero si quieres contactarlos en las redes sociales, te recordamos que en Instagram los encuentras como kines-lagranja. O puedes contactarlos al WhatsApp y hacer todas tus consultas, preguntas, tratar de resolver tus inquietudes en el más 569-8560-4706. Recuerda, Quien en la Granja es calidad humana al servicio de la comunidad. Exactamente, y una vez que tú te recuperas de tu tratamiento en Quien en la Granja, vas a fit Servicios de Entrenamiento y Nutrición. Con más de tres años de experiencia entregando un entrenamiento de calidad en los domicilios de manera online con profesores certificados que te ayudarán a lograr tus objetivos de la manera que más te acomode. En el área de nutrición te ayudamos a cambiar tus hábitos alimenticios pero también a mejorar tu salud y calidad de vida. Contamos con oficina en Santiago Centro o si prefieres te podemos asesorar de manera online. Aprovecha los descuentos y promociones ya que en este mes de septiembre quedan uno, dos días medio, un día y medio en verdad eh, dos por uno nuestros planes de personal trainer y hasta un 20% de descuento de planes que van sobre las 36 sesiones. Para más información visítanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram TikTok, YouTube como DomicFit a nuestro correo contacto arroba DomicFit y en nuestra página web www.domicfit.cl En DomicFit te ayudamos a lograr tus objetivos ¿Sí? ¿Estamos claros? Y, y el número de el teléfono por si acaso más 569-8655-8409 8409 y tenemos Pablo León La tabla de posiciones de la tercera B Que comenzó este fin de semana Tabla de posiciones Vamos a empezar con grupo 1 Norte <risa> Bueno, todos empatados en este grupo Todos con un punto eh, ¿Qué más se puede decir? Diferencia cero todos siguiente Gracias <risa> Perfecto José Ángel bueno, acá como pueden ver en, en su pantalla Curacabí es el líder de este grupo Gracias a su victoria sumó sus primeras tres unidades Pero le persiguen de cerca Cultural Maipú y Clan Juvenil Que igualaron en el inicio del torneo Y Provincial Talagante quedó relegado al último puesto Hasta ahora sin sumar ninguna unidad Muy bien Siguiente grupo por favor, Pablito León la Granja eh, lidera el grupo 3 de la región metropolitana 2 con 3 positivos. Lo siguen Aguará y Gasparín con una unidad cada uno tras su empate. Y cierra la tabla Simón Bolívar con 0 puntos. Pero están creciendo. Sí. Grupo 4. Vamos... León, Ah, sí, yo lo digo sí, ya, sí, perfecto, pues. voy a tomar el honor. En primer lugar, Municipal Puente Alto con 3 puntos, subo con una diferencia de más 1. En segundo lugar, Tricolor de Paine con un punto. Está empatado técnicamente con Deportes Rancagua En el segundo lugar Y en el último lugar Está Pirke con 0 puntos Y menos one Se, se imaginan mufa todo el grupo Y todos quedan eliminados oh. <risa> <risa> Todos descienden Se así. suspende el grupo sí eh, Continuamos José Ángel Vamos con el grupo 5, que es el de la sexta región más la octava, donde están igualmente como en el Grupo Norte, todos igualados, solamente empates. Tuvimos en el inicio del de grupo en esta fecha. Sí. Grupo 6, Nicolás Valenzuela. Bueno, y el último grupo, tenemos eh, a República Independiente de walki con nacimiento los dos con tres puntos y diferencia de uno y... Eh, en el último lugar está Deportivo Mesa Y Malleco Unido con puntos y Diferencia de menos uno Muy bien y eh, ¿Tenemos la próxima fecha, Pablo? Tenemos la próxima fecha de inmediato Sí Boing. Ya Ahí estamos eh, tricolor de Paine No, de hecho, era esta la sí. primera sí. Vamos sí. por ahora en... Ah, pero, porque pero, se cambió de pero, pero, pero, pero, pero, Ahora sí Ya eh, El CEF de Copiapó recibe a Atlético Oriente Y Unión Compañía va a recibir al Club Social Ovalle Nicolás Provincial Talagante recibe a Cultural Maipú y Curacaví eh, recibe a Clan Juvenil José Ángel Mientras que en la zona centro duelo de experimentados la granja recibe a Gasparín y Simón Bolívar a la espera de poder sumar de a tres recibe a Aguará, transmisión de CF3 no sé quién voy a ese partido pero los dejo a todos invitados no sé para el día voy. domingo muy bien Tricolor de baine recibe a Municipal de Puente Alto, un partidazo. Y Deportes Rancagua también recibe a Deportes Pirque. Nicolás. Colegio Quillón eh, debuta de local frente a San Pedro de la Paz. Y Chimbarongo eh, vuelve nuevamente a ser de local frente a Deportes Tomé. Joseph Angel. Mientras que en el último grupo para esta segunda fecha, Nacimiento va a recibir a República Independiente del Walqui y Mayeco Unido. Tratará de sacárselo palazos recibiendo al debutante deportivo Mesa. Exactamente, y ese fue el análisis de todas las semanas de la tercera división A y ya comenzamos con la tercera división B. ¿Sí? ¿Qué había que hacer? Nada, se, despedirnos, se pidió, despedirnos. Despedirnos. Ah, ya, perfecto. No, antes de despedirnos tenemos una promo. Ah, verdad. Tenemos promoción. Tenemos promoción. Una promoción. Resulta que tenemos en los resultados de la primera fecha de Copa Primavera JSP, en donde lautaro de win ganó 6-0 ante Magallanes en el Estadio Benito Juárez, mientras que Club Deportivo Unión San Felipe perdió de local 1-4 ante Deportes Melipilla. Sí, Para sí. el próximo partido tenemos eh, domingo 3 de octubre en el estadio San Bernardo de Mayarauco. Deportes Melipilla contra Lautaro de Wynn a las 11 de la mañana. Copa Primavera JSP segunda fecha. Venta de entradas solo por móvil ticket. Transmisión en vivo por Radio Zona X 2.200 pesitos. Y en, venta de entradas presencial el día del evento 1.000 Seis. Muy bien, Copa Primavera, segunda fecha JSB. Año 2021, fútbol femenino Bueno, de, destacar que eh, la copa eh, bueno, está siendo transmitida por, por nuestra casa radial aquí, tu zona X para que estu estemos todos apoyando a las muchachas de Lautaro sí. Y atentos con las novedades que hay en este ámbito Les puedo dar solamente ese spoiler Atentos ay, ay, ay, ay, ay. Atentos a las novedades ay, ay, ay. Y vamos a mantener el ey, como poeta, el misterio Vamos a hacer parte de Croquetos FC. Próximamente. Sí, no sé por qué es Croquetos, sí, te dicen Coquetos. Sí, pero es la, la de juego de palabras. Juego de palabras. Y tenemos el, honor a, sí, tenemos el honor de tener a Coquetos número uno, number one, histórico. <risa> el Djokovic de los Coquetos. Es verdad que. Gonzalo no DJ coqueto, Week Week Coqueto Sí. Eh, así que, muchachos, me despido de parte eh, personal. Agradecer a todos quienes vieron este programa, a mi madre, a mi novia, que no, fa no fallan. Perdón, el me me me falla mate. Eh, que no Estamos, fallan. Claro. Mucho cariño, un abrazo para cada una de ellas, que las amo un montón también. Agradecer a todos los que vieron este programa y nos vemos el próximo miércoles en un capítulo más. Nicolás, su palabra es el cierre. Bueno, darle las gracias a toda la gente que estuvo sintonizándonos el día de hoy. Eh... Mandarle un saludo, como siempre, a mi padre, a mi madre, decirle que los quiero mucho, que están ahí siempre viéndome. Eh, mandarle un saludo a mi novia, decirle que la amo mucho. Y bueno, eh, espero que este fin de semana sea un fin de semana de mucho fútbol. Ahí que, que no nos topen mucho los partidos para poder estar analizando eh, los mayores partidos posibles. Y sería eso hasta el próximo miércoles. Joseph Angel no, por mi parte, una una vez más extender el, el saludo a la gente que nos acompañó, que nos sigue acompañando en este final de, de programa, que tengan un excelente término de semana, un mejor fin de semana por supuesto, que vean harto fútbol adhiero con Nicolás, que por favor programen los partidos sin ¿sí? que topen tantos para que podamos verlos y analizarlos mejor y también un saludo a mis padres que no me están viendo, pero sé que lo van a ver en algún momento de este programa. Así que un fuerte abrazo para, para ellos. Que tengan una excelente semana y será para la próxima. Exactamente. Agradecer a Pablo León en los controles, a Gonzalo DJ Wick Prieto que nos vino a visitar hoy día. Y nos vemos el próximo miércoles. Que sea gol. Hasta luego. Las opiniones vertidas en este programa. Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Radio Zona X. Radio Zona X. Nada nos calla.